Bitcoin, Litecoin, Ethereum son sistemas monetarios internacionales que permiten a las personas transferir dinero de persona a persona sin contar y sin pasar por entidades financieras o bancarias, todo ello soportado sobre la tecnología blockchain que permite a su vez crear ICOs, DAOs, tokens y un mercado de valores secundario. Soy Pablo Fernández Burgueño, abogado especializado en monedas virtuales y blockchain. Nos vemos en el 36 Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, auspiciado por AsoBanca.